Roberto Carlos Roberto Carlos Braga Moreira Conocido como Roberto Carlos es un cantautor brasileño Uno de los principales representantes de la MPB Y uno de los artistas latinos Que más discos ha vendido en todo el mundo Más de 125 millones de copias Uno de los íconos más populares y reconocidos de la música brasileña en el mundo Nombrado en Brasil y en el resto de América Latina el rey de la música latina. Nació en el estado de Espíritu Santo, fue descubierto en 1958 por el compositor y periodista Carlos Imperial. A los seis años de edad, el día de la fiesta de San Pedro, patrono de cachoeiro, fue atropellado por una locomotora de vapor y la pierna derecha le tuvo que ser amputada un poco debajo de la rodilla. Desde entonces usa una prótesis. Lleva más de 125 millones de discos vendidos en todo el mundo, récord para un cantante latinoamericano. Ganador del Grammy al Mejor Intérprete Pop Latino de 1989, gracias a la canción Si la Amor se va, es el único artista latinoamericano de los considerados leyenda que ha realizado un MTV acústico y colaborado con estrellas mundiales en diversas giras. Desde los primeros años de la década de 1960, intentó triunfar sin éxito como cantante de Bossa Nova, el en el que llegó a grabar varias canciones. Entrar los años 70, Roberto Carlos se vuelve un cantante más romántico gracias al poeta portugués Manuel Morais. Sus éxitos comienzan uno tras otro al inundar las emisoras de radio no solo de Brasil, sino de todo el continente y de España. Fue por muchos años el único cantante latinoamericano que había ganado el festival de la canción de San Remo en Italia. En 2004 reconoció públicamente que sufría de trastorno obsesivo-compulsivo, síndrome que le causó un comportamiento excesivamente supersticioso y le hizo retirar del repertorio famosos como desayuno más tarde en una conferencia de prensa admitió que Podría volver a cantar y muestra los resultados del tratamiento. El Cacharito, Jesús Cristo, Un Millón de Amigos, Amada, Amante, ¿Qué será de ti? Propuesta, Canzone Verte, Un Gato en la Oscuridad, Detalles, El Progreso, Amigo, Heidi, Laura, Desahogo, No te apartes de mí, Amantes a la Antigua, Cama y Mesa, Emociones, Cóncavo y Convexo, Símbolo Sexual, desde el fondo de mi corazón, Apocalipsis, Nuestro Amor, Fidel Canela, Si el Amor Se Va, Mis Amores, Si Me Vas a Olvidar, Amor Sin Límites, Negra, Mujer Pequeña, Abre Las Ventanas del Amor, La De Un Amor Neu, U Amina, Vida, etc. Todo esto sin contar la cantidad de éxitos conseguidos en Brasil, que no encontrarán en el mercado hispano, por no ser traducidos al español, que suman más de 250. Ha tenido bastante mala racha con las mujeres con las que oficialmente ha estado relacionado. Su madre, Laura Moreira Braga, murió en el hospital Copa de Bor, de Río de Janeiro, a causa de una infección respiratoria. La muerte de su madre vino a engrosar la lista de duros golpes subidos por el cantante, quien ya había perdido a otras mujeres importantes a lo largo de su vida. El cáncer se lo llevó a su primera mujer, Leonis Rossi, en 1990. En diciembre de 1999 también fallecía de cáncer su tercera esposa, la beboca María Rita Simone Braga, con quien tenía cuatro años de casados. Su historia fue muy especial para estar juntos y cuando el fin lo lograron llegó a la enfermedad. Roberto Carlos dedica cada show al terminar a María Rita.